en directo desde Murcia eh, bueno, pues, en la concentración por el tardes, Cine Rex Vivo bienvenidas y bienvenidos la verdad que estoy emocionada y eh, creo que es muy hermoso que nos reunamos aquí para defender el Cine Rex voy a leer un manifiesto que está consensuado por las personas que tenemos interés en que el Cine Rex siga siendo un cine. Lo leo con vuestro permiso. Gracias. Manifiesto Cine Rex vivo. En agosto de 2019 se publicó en la prensa murciana que el Cine Rex cerraba. Espontáneamente, numerosas personas comenzamos a movilizarnos en sus puertas por muchos motivos, pero sobre todo por nuestro deseo de que se preservara el uso del cine REX como sala cinematográfica. En la pandemia, por razones obvias, dejamos de hacerlo. A mediados de junio de este año, la prensa anunció que se había presentado a la Concejalía de Urbanismo y Transición Ecológica un proyecto para que se modificara el uso de la sala y que el local se destinara a establecimientos de ocio tiendas, etc. La Junta de Gobierno Municipal acordó en su reunión del pasado 10 de junio someter a información pública durante un periodo de 30 días y tras su publicación en el boletín oficial, la modificación del plan especial del centro histórico que podría comportar una posible ampliación de usos de la sala cinematográfica. Al parecer, todavía no se ha publicado y el plazo para alegaciones no está abierto. Pero vamos a estar muy atentos y atentas, porque cuando se abra, vamos a presentar alegaciones. Luego lo explicaremos. Debemos recordar que el CineRex actualmente cuenta con un grado 2 de protección por el Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia, lo que obliga a mantener la estructura general del inmueble. Además, se ha iniciado el expediente de incoación del cine para que sea declarado Bien de Interés Cultural. Nos congratulamos mucho por esta noticia, porque ello ayudará a que tenga una mayor protección. No nos consta que la empresa propietaria haya presentado un proyecto concreto, sino tan solo una declaración de intenciones para ampliar los usos de este inmueble. También hemos leído en prensa que la intención del equipo de gobierno municipal es respetar el uso histórico del edificio, por lo que se quiere llegar a un acuerdo económico o compra de este con la empresa privada que lo gestiona y con los propietarios. La Plataforma Ciudadana de Apoyo al CineRex declara «El CineRex debe seguir como sala de exhibición cinematográfica, aunque podría tener más usos, relacionados con la cultura, actividades para escolares, programación especial de concejalías diversas, cineforum, exposición y difusión de las obras de productores y artistas locales, proyección de obras clásicas, documentales, etc. El Cine Rex es una sala que fue inaugurada como teatro en 1914 y posteriormente adaptada como sala cinematográfica, Está situada en el corazón de Murcia. El Cine Rex pertenece a nuestro acervo cultural. Es un lugar emblemático que hay que preservar y cuidar. El Cine Rex es la única sala de cine en Murcia accesible a personas con movilidad reducida. Ahí están, gracias. Si bien, se deben mejorar las condiciones de la sala para garantizar que todas las instalaciones, incluidos los aseos, cumplan la normativa de accesibilidad universal. Toda persona tiene el derecho por ley a acceder a la información, la cultura, el ocio y la formación, sin traba alguna. Y las diferentes administraciones tienen la obligación legal de velar para que esto sea así. No podemos permitir que este colectivo siga sin tener una sala de cine adaptada. Además, durante la recogida de firmas de apoyo al cine que hicimos en 2019, 3.396 firmas pudimos registrar, pudimos hablar con muchas personas, sobre todo personas mayores, que nos manifestaban su deseo de seguir acudiendo a esta sala pues en muchos casos le resulta muy complicado trasladarse a los centros comerciales que se hallan en la periferia, donde se ubican las salas de exhibición cinematográfica con alguna excepción actualmente. El Cine Rex es, es, es el último cine histórico de Murcia y concita a personas de toda la ciudad al estar en pleno centro. Trasciende por su ubicación y por todo lo que representa para murcianas y murcianos. El Cine Rex es un símbolo de nuestra ciudad y pertenece a nuestro patrimonio histórico, cultural y emocional. En defensa del Cine Rex y del comercio tradicional, nos negamos a que se asocie y vincule el cine y la cultura a los centros comerciales y a un modelo consumista de masas. El Cine Rex está ubicado cerca de la Universidad de Murcia y el Teatro de Romea y supone otra manera de entender el cine, la que las personas adultas de hoy disfrutamos en nuestra infancia y de la que queremos que sigan disfrutando las niñas y los niños. Sabemos que hay escasez de centros sociales, como algunos vecinos y vecinos han expresado, pero creemos que hay que encontrar otras alternativas que no pasen, que no pasen por inhabilitar una sala de cine histórica magnífica, accesible y de una acústica sin igual. No existe memoria si no es transmitida y compartida. El cine, más allá de ser un arte y un espectáculo, guarda en su esencia su doble condición, ser emoción y vivencia compartidas. Por eso la idea de que un lugar como el Cine Rex ve amenazada su existencia nos conmueve y nos implica. Además, forma parte de una manera de vivir la ciudad que se resiste a morir. Queremos que el Cine Rex siga siendo cine. Queremos una ciudad viva e inclusiva. Accesibilidad universal. Cine es vida. Salvemos el Cine Rex. Salvemos el Cine Rex. Salvemos el Cine Rex. Salvemos el Cine Rex. Salvemos el Cine Rex. Bueno, pues si os parece bien, eh, y ahora vamos a pasar a informaros porque eh, se convocó a la plataforma ¿no? de personas que, que estamos apoyando, lo del cine, a una reunión y se ha mantenido esta mañana en el ayuntamiento. Eh, ha estado el alcalde, bueno, ahora nos lo contará. Eh, Juan Diego nos va, nos va a explicar eh, cómo ha ido hoy la reunión y después abrimos un debate y hablamos... ...todas y todos, los que queramos, ¿de acuerdo? Yo ya hablo mucho. Venga, Juan Diego. Buenas tardes a todos. Eh, bueno, informaros que... Eh, ...desde... ...la semana pasada... Eh, ...llamé al Ayuntamiento, concretamente a la Concejalía de Hacienda... ...para ver si podíamos tener una reunión con ellos... ...para que nos aclarara la situación... ...y los pasos que habían dado... ...en toda la problemática del tiene ...y me dijeron que el lunes me confirmaría en la reunión. Efectivamente, el lunes me llamó el concejal de Hacienda... ...y me dijo que nos reuníamos hoy jueves... ...por la mañana, no se había hablado todavía... ...en la Plaza Europa y bueno, con pues eso quedamos. Sorprendentemente, esta mañana, sobre las nueve y media de la mañana... ...me ha llamado para decirme que en vez de la reunión allí... Que la, íbamos hacer, ...la íbamos a hacer en la Glorieta... ...porque quería estar el alcalde también presente en la reunión... Entonces, eh, quiero de, destacar un poco la fluidez y la facilidad que hemos tenido para reunirnos con ellos y que nos explique la situación cuando anteriormente en otras corporaciones, pues la verdad que tuvimos muchas dificultades, vamos, dificultades que no pudimos hacer la, una reunión con ellos. Entonces, es un síntoma positivo el que eh, esa facilidad para informarnos y para eh, valorar nuestro trabajo y, y ver que, que cómo podemos enfocar nosotros la situación. Y ya entrando en la reunión de hoy… Eh, deciros que hemos planteado un poco lo que planteamos en el manifiesto y que eh, había una coincidencia general, eh, tanto desde el Ayuntamiento y el propio alcalde eh, que lo ha dicho, como nosotros, en el sentido de tratar de que el cine red no se pierda y recuperarlo. Para ello han iniciado dos acciones importantes, eh, una que es la que ellos creen que es más, va a ser más fructífera, que es la de declarar el cine como edificio eh, BIC, con lo cual, eso limitaría los posibles cambios que pueda haber en el futuro. Y, eh, y por otro lado, eh, están obligados a tramitar el cambio urbanístico porque lo ha pedido la empresa, que son los titulares. ¿no? Entonces, no pueden negarse a hacer esa tramitación, pero sí eh, pueden, lógicamente, eh, acordar lo que crean que es mejor para el municipio. ¿no? Entonces, en ese sentido, nos han pedido nuestra ayuda, nos han pedido que la ayudemos a que hagamos... Eh, escritos y documentos que avalen tanto la, el conseguir que ese edificio BIC y por tanto que nosotros como, digamos, como grupo interesado, como cualquier otra asociación de Murcia vinculada a la cultura o en general al patrimonio o cualquier otro tipo de actividad que también hagamos esfuerzos en que presenten digamos eh, propuestas que apoyen esa, esa incu... o sea, que salga positivo la incuación de esa tramitación de expediente BIC, ¿no? y también que en la tramitación urbanística, en la petición que ha hecho la empresa, que también presentemos alegaciones en el sentido de oponernos a que se haga ese cambio ¿no? y que también lo hagan el, la mayor, el mayor número de entidades posible. O sea, que digamos que hay una coincidencia de criterios y, por tanto, ahora es importante que todos nos, nos involucremos en ello y eh, presentemos documentos que defiendan esos criterios que estamos defendiendo desde el año 2019. Eh, es indudable que el, el Ayuntamiento está interesado. Nos ha planteado también la dificultad que tiene eh, económica. O sea que eh, no es lo mismo que la empresa propietaria, eh, digamos, que quiera una, un importe muy amplio a que sea un importe menos, más reducido, ¿no? Entonces, en ese, en ese sentido, el que se declare el sí, PIB puede ser importante porque, de alguna manera, puede ignorar eh, o, rebajar las pretensiones de la empresa al ver que ya no puede hacer esos cambios que pretende. Entonces, repito, creo que hay una buena sintonía, creo que hay una buena predisposición para que esto siga adelante y que se me siga siendo el red que todos hemos conocido y que es importante que lo apoyemos y que hagamos también nosotros las propuestas que he dicho anteriormente. Nada más. Bueno, yo personalmente pues, me alegro si esa va a ser la actitud del ayuntamiento de apoyo. Y lo que sí creo que eh, es muy importante que cuando se abra el plazo de alegaciones, presentemos alegaciones. Que eso ser, es solo… Eh, don, podemos poner el mismo texto y poner, don, bueno, en mi caso, doña Fina Poeda Poeda. Expone que sabiendo que se quiere cambiar el uso del cine red, solicita que eso no sea posible, que, que siga siendo un cine. Bueno, estoy haciendo un resumen, que solo un expone y solicita. Ya lo explicamos luego mejor. Vamos a, a ir pasando palabras. Eh, decir también que no me he acordado antes, que la reunión aparte de del alcalde también estaba estado el vicealcalde, ¿no? El concejal, el Gómez. Entonces, también es importante porque, de alguna manera, eh, quiere decir que los dos grupos municipales que tienen el acuerdo de gobierno coinciden en el planteamiento. Entonces, no va a haber eh, divergencias, ¿no? O sea, que estaban tanto el alcalde como el vicealcalde, y por tanto, estaba también el concejal de Hacienda. Y que eso va a ser positivo porque, eh, digamos que ya hay unanimidad en ellos, que es los que tienen mayoría en el grupo de gobierno y, por tanto, podrá ser más factible que todos los acuerdos lo hagan eh, mayoritariamente. Bueno, pues ahora el micrófono abierto. Angelita, ¿te animas? Hombre, Angelita, tú eres muy importante. Tu voz nos anima mucho. Venga, lo que no sé es cómo te llevo. El... Eh, Venga ven para acá, sí, sí. Sí, vente para acá. Vente para acá. Y lo de la alegación de que tenemos que de una modelo. Claro, tenemos un modelo. Hola a todos sí. Buenas, es que otra vez nos hemos reunido A pesar de estos calores Toda la gente que me está oyendo Que son del barrio Me alegro mucho de que por lo menos A Osome. Ahora, en cuanto... Realmente yo voy a ir a un punto muy fijo. Y yo he hecho un alegato. Y yo voy a dar una copia para que cada uno más o menos sepa qué va a hacer. Entonces, el hombre, o sea, el hombre, el alcalde, <ríe> ha dicho que cuanto más gente quiera participar, tiene que ponerlo como escrito en urbanismo, en cualquier sitio. Entonces... Esa, ese papel, como ha dicho Fina, pues yo fulanico de tal, declaro que el cine es una pena, que no sé eso, por esto, por esto, por esto, por esto, por lo que le dé la gana, claro. Entonces, cuanto más haya, pues más fuerza hacemos. Porque si habemos cuatro gatos aquí, hay muchos más detrás de nosotros que depositan su confianza en nosotros. Por ejemplo, ahora mismo hay un montón de asociaciones detrás de mí y le he dicho a mi amiga… Pues, ¿dónde están los cojos? Es que se han ido ya todos a la playa. Y entonces, solamente, pues, es que representan, nosotros representamos todos esos colectivos, personas mayores del hogar del pensionista que se quieren dar un paseo, vienen, ven su, su cine, se toman un, ca, un café si es invierno y una cerveza si es verano. Y entonces, la cuestión es de que tenemos que decir, aquí estamos y estamos luchando por tener... Un cine en nuestra ciudad y, además, que va a ser nuestro para siempre. Es decir, un cine histórico. Pero hay que luchar. ¿no? En el sentido, bueno, por cada, cada miércoles, cada jueves lo que sea, vengo. No. Hacer algo por escrito porque eso es lo que realmente le llega a ellos. Ellos viven en otro mundo. Bueno, en otro mundo. Vosotros me entendéis. Viven en este, pero bueno. Eh, el caso es eso. Participar ahora... Por escrito, un alegato y otro y otro. A ver si se cansa, se cansa. Y si la, lo tiran a la papelera, pues nosotros nos metemos de, de basurero y devolvemos las papeleras. <ríe> Muchas gracias por escucharnos y de verdad, a pesar de todo este calor, gracias. Muchas gracias. Venga, ánimo, por ahí. ¿Quién, ¿quién quiere hablar? Que se acerque a por acá, que se acerque. Si quien quiera, como es más fácil hablar desde aquí. Venga, venga, Joaquín, Joaquín. se anima. Venga, Joaquín, que tiene una persona muy importante. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí somos todos muy importantes. Eh, que una tarde como esta en la que hemos salido. De, de la etapa de pandemia, en el que hemos perdido un poco el miedo al, al, al bicho, que es como yo lo llamo. Pero, a pesar de eso, ha habido ganas de defender la historia de nuestra ciudad. Eh, yo creo que eh, estamos en buenas manos la propuesta mm, que, se ha, que se ha planteado de aprovechar el plazo de alegaciones es algo que ofrece la situación de una sociedad democrática en la que estamos y que ofrece esa posibilidad. Yo puedo trasladar que en la historia de la que soy portavoz, que es la del soterramiento de las vías, pues empezamos así. Hubo un proyecto de estación en superficie de un alcalde de hace 30, más de 30 años, y en el periodo de información pública editamos un modelo de alegación o de sugerencia que lo firmaron miles de personas. Y eso es lo que ahora no hay otro método. No vale el, el quejarnos de otra forma si tenemos a mano un recurso legal como es el plazo de alegaciones. Entonces, eh, es mala época, estamos en verano, pero yo quiero pensar que quien nos gobierna no va a utilizar el verano para eh, poner en marcha una, una dinámica que no pueda llegar a la gente. Estamos alerta, lo sabemos, y hemos de participar todos. Y eh, yo quisiera mm, hacer como dos puntualizaciones por la experiencia que tengo. En el barrio del Carmen era uno de los barrios que más fines había. Hay que remontarse a cuando yo era niño que hace de eso... Muchos, ...muchos años, pero teníamos el cine Avenida, el cinema Iniesta... ...la terraza de verano del cinema Iniesta, el cine Coliseum... ...y resulta que de esos cines han desaparecido todos... ...esos son los históricos... ...después han habido otros modernos, los cines Florida Blanca... ...una sala multicines que también funcionó poco tiempo y se abandonó... ...porque ha llegado la idea de que el cine tiene que estar ligado... ...a los centros comerciales del Extrarradio... ...y por ahí no debemos pasar. Eh, la declaración de, de bien de interés cultural... ...es un paso primero, pero no único. En el barrio del Carmen, en donde yo vivo... ...teníamos un cine de, con declaración de bien de interés cultural... ...que es el cine Coliseum, ...se mantuvo, se conservó... Hubo alegaciones y hubo propuestas de arquitectos y de técnicos que defendieron y se conservó, pero hoy es una sala de juego de esa industria de la ludopatía de la que en Murcia somos pioneros. Porque en Murcia tenemos la mayor industria de juego, no en el ámbito solo murciano, regional, ni de la ciudad, sino de toda España, y no tengo que dar nombres porque los conocemos. Hay que declarar, hay que conseguir la declaración de impacto ambiental y hay que conseguir el no cambio de uso de este edificio. Este edificio es cine y como cine tiene que seguir funcionando. Y eh, vamos a ver cuál es la estrategia, pero esas dos cosas no pueden ir separadas. La declaración de bien de interés cultural puede eh, quedarse como una medida insuficiente si sí, con esa declaración, manteniendo esta fachada ¿eh? y lo que viene detrás de la declaración de Vic, solamente se queda en eso y dentro nos colocan una discoteca, una sala de juego u, u otra. Es esto, no. Si se declara Vic, si se declara bic ya no pueden tocar el interior. Bien. O sea, esta es la piedra angular, o sea, que te, te, te... Bien, el cine no, no, no, Coliseum, fine coliseum fine. fue así. Y hoy es Bingo Coliseum. Sí, pero no, eh, eran otros tiempos. Ahora, sí. muy complicado. No sé, mira, Va, que te, tenemos que estar alerta. Disculpa, Joaquín. Tenéis que... que sí, estáis, sí. Estamos en buenas manos, Agustín. Sí. Y, y yo me, me permito confiar y las otras personas... Eh, en, también hablo en nombre de otras personas que han estado aquí esta tarde. Y eh, vamos a estar alerta. Y... Vamos a la declaración de bien de interés cultural y vamos a no cambio de uso de este local. Yo era lo único que quería decir. Muchas gracias. Y seguimos. ¿Alguien más? Pues la hora de Joaquín Contreras, portavoz de la plataforma de de las vías en Murcia. En que este momento de micrófono abierto. Estamos en Murcia, frente a la puerta de Acciones Reyes. En este regreso, esta Buenas vuelta tardes. a las calles. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, eh, lo que están diciendo por aquí, efectivamente, es fundamental que se declare este edificio como bien de interés cultural. Por un lado, toda la… La propuesta amplia que se ha hecho de posibles actividades municipales, porque si el edificio se municipaliza, lógicamente ya no podrá seguir siendo una sala de cine comercial, aunque sí será una sala de exhibición y cinematográfica y con, con sedes mm, cinematográficas y con proyecciones de películas y con proyectos educativos para escolares como ha leído Fina en el manifiesto y también con proyectos para personas mayores, también con proyectos intergeneracionales. Eh, se pueden hacer convenios con la Universidad de Murcia para que aquí también el cineclub pueda tener eh, su rincón. Eh, ...se puede hacer ópera, se puede hacer teatro, se puede hacer ballet... Eh, ...bueno, es todo, todo un sinfín de posibilidades culturales y educativas... No es, el único, ...no es el único proyecto que existe así, hay varios proyectos más... ...entonces yo pido que no perdamos esa, esa ilusión... ...que no perdamos la fuerza que siempre hemos tenido... ...porque ahora más que nunca con el equipo de gobierno que está de nuestro lado, podremos conseguirlo. Importante, preparar las alegaciones desde ya, porque en el momento que pueda salir publicado debemos detener las alegaciones. Si alguien está, puede establecer contacto con personas del ámbito cultural, hay que pasarles el manifiesto para que también lo apoyen. Y, y bueno, eso quería deciros que estoy, estamos felices, porque yo veo esto... ...que está teniendo un camino... ...y que esto ya es imparable... ...gracias. ¿Alguien, te... ¿Alguien, te... ¿Alguien más? Venga, ¿Alguien? Agustín. Bueno, a ver... Eh... Juan... ...Juan Diego... ...a ver, Juan Diego lleva aquí una... ...es una foto... ...acércasela, me gustaría... ...no sé si aquí entre los presentes hay alguien... No voy a decir experto en arte o en patrimonio, pero simplemente que si sí, tenga una cierta, digamos, aproximación a estos temas. Y en cualquier caso, aquí si hay gente mayor. Quisiera que mmm, vamos a aproximarnos, quisiera que vieran una foto que tengo aquí. La, todo el mundo, yo creo que la reconocería, pero sobre todo creo que la gente más mayor le va a sonar más. Vamos a, a, hasta donde nos ponga, podamos acercar, hasta donde nos podemos acercar con la foto, y que alguien, por favor, diga si reconoce este objeto. Ya se apagado bueno, por la tarde de la luz y eh, a alguien que lo vea por ahí. Bien, la cruz de, Una cruz de Carabaca, efectivamente. No creo que todos sabemos más o menos lo que es, ¿no? Bueno, a ver, tal cual como esa, tal cual como esa, yo tengo una que finalmente he decidido no traerme porque me ha dado cosas. Entre otras cosas porque es una herencia, no una herencia, sino es un, un objeto que me han transmitido mi madre primero y a su vez eh, proviene de mis antepasados. Por cierto, un inciso. Hasta donde yo sé, eh, digamos, las custodias de este objeto han sido mujeres. Es curioso, hasta llegar a mí, que ya me parece que no lo sé, el siguiente ya no sé quién será. Bueno, el hecho, el hecho es que este es un objeto de todos conocidos, más, más de aquí para la gente que somos de la región de Murcia. La datación, yo no lo sé, las primeras creo que se remontan al siglo XIII, me parece una cosa así. La que yo tengo, no lo, no lo sé. Por eso me preguntaba si había alguien que fuera experto, pero no importa, no importa. Es un objeto... Sí, hay leyendas, efectivamente, ¿no? está bien la puntualización. Hay una leyenda, como en todo este tipo de, de, de reliquias, siempre está la leyenda en el origen. Eh, está claro, eso está claro, yo creo que sobre eso no hay ninguna duda. De todas formas, es un objeto que luego adquiere unas connotaciones religiosas y a su vez, de, digamos, de supersticiosas como amuleto, que también lo sabemos, ¿no? Pero yo, más que esto, lo, lo más interesante sobre este objeto... ...es lo que yo, el contexto que yo, que yo quería ponerlo, vamos a ver... ...como he dicho esto, yo lo he ido recibiendo... ...como otras personas habrán recibido... ...es decir, hay un significado en lo que... ...cuando hablamos de patrimonio... ...hay una transmisión... ...patrimonial, familiar... ...que sería el caso de este objeto... ...en el cual una familia... ...recibe de sus antepasados... Uh, ...¿se oye bien? ...vale... Eh, un, ...un objeto... ...pero ahora vamos a hacer por ejemplo... Y tiene unas connotaciones afectivas, por supuesto. Pero vamos a suponer que esta cruz que yo tengo es una hipótesis solamente fuera, por determinadas circunstancias, un objeto muy, muy valioso. Con sus connotaciones históricas, si estuvo en manos de quién, si el artesano que la hizo fue no sé qué. Vamos a suponer eso y yo mañana voy y la dono. ¿Qué sucede con este objeto? Que ya trasciende lo puramente familiar o sentimental y ya se convierte en una parte del patrimonio común. ¿Eh? Esto es una hipótesis, por supuesto. Esto es interesante que sepamos, porque a veces cuando se habla de patrimonio siempre pensamos, y es normal que así sea, pensamos en, en la catedral, pensamos en los grandes teatros, en los grandes monumentos que hay en cualquier ciudad, como, como, como puede ser Murcia. Pero luego hay otras otra connotaciones que tiene el patrimonio, que son de este tipo. Algunas son absolutamente inmateriales. Vamos a ver, ahora mismo, estos, estos últimos años, si no se ha declarado, está en trámites... Por ejemplo, el, el considerar como patrimonio el Consejo de, Obre, de Hombres Buenos, ¿verdad? ¿Qué es el Consejo de, Oro, de Hombres Buenos? Es un ritual, real, realmente. Eh, otra cosa, el FICU de Santo Domingo, que ahora mismo hay una noticia un tanto inquietantes sobre ella. ¿Lo consideramos patrimonio? Yo creo que sí, todos los murcianos lo consideramos nuestro patrimonio. ¿Tiene algún valor económico? No. Y sin embargo es nuestro patrimonio. Eh, cualquier persona incluso que viene de fuera yo he recibido aquí visitas y, y vosotros seguro que os pasa igual que una de las cosas que lleváis a que vean es el CICUS como algo nuestro no tiene ningún valor termino con esto Palacio del Almudí, la Matrona de Murcia la Matrona de Murcia que, este, que es una alegoría de muchas cosas, pero vamos a ver la Matrona de Murcia, ¿qué simboliza la Matrona de Murcia? ¿simboliza? ¿alguien lo sabe? no quiero decirlo yo todo, ¿alguien lo sabe? la hospitalidad de la que hacemos gala los murcianos, yo creo que merecidamente. Eso es material, ¿verdad? Eso tiene valor, eso tiene dinero, es cuantificable en dinero, no. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que el patrimonio es algo muy amplio. Y no se puede solamente aplicar al patrimonio conceptos del rendimiento económico. Eso es un error. El cine REST tampoco debe hacerlo. Voy a, me voy a permitir ahora y ya voy a terminar. Tengo aquí un texto, es un artículo muy interesante, un artículo muy interesante. No lo, no lo voy a leer en su, en su totalidad, aunque es eh, sucinto. Un segundo. Voy a ver si no se me ha ido. Si que me ha ido. El, documento, el documento en cuestión está es una, un artículo. Es un artículo, ahora se ha hecho demasiado grande. Es un artículo que está publicado por un profesor de la Universidad Miguel Hernández, que pertenece al área de antropología antropología social y cultural. Se llama Daniel Carmona. Bien, eh, dice diferentes cosas en el artículo, Digo, es, es muy sucinto y, y, y, y sin duda muy, muy interesante sobre qué es el patrimonio. Yo lo voy a pasar luego si publicamos un artículo a refer, refer, referencia a él entero, pero muy, lo que quiero señalar es muy interesante. Bueno, este señor, que hace reflexiones muy interesantes, a su vez cita a otros eh, dos grandes expertos en, este, en estos temas, que son Joren Prats, que es de la Universidad de Barcelona, también del, del mismo área, y Agustín Santana, que es de la Universidad de La Laguna, también de la misma área, social y cultural. Y fijaos, eh, voy a leer lo que dice aquí, cita a estos autores, a ver, lo voy empe empequeñecer un poquito porque si no, no me da la vista. Dice, abre comillas eh, y dice, dicen Prats y Santana, consideramos patrimonio cultural todo aquello que juzgamos digno de conservación por motivos no utilitarios. Cierran comillas. Ahora añade Daniel, dice, cerrar las comillas, el patrimonio se crea, se forma, se construye desde el presente, entre paréntesis, siempre desde un presente, eligiendo elementos que sean considerados significativos de la cultura, abre paréntesis, de una cultura. Es decir, y ahí termino, dice, dice los encargados de esta tarea son las instituciones sociales legitimadas para esta tarea, a través de especialistas, representantes sociales y políticos. El artículo sigue, no, no, es, no es muy extenso y es muy interesante. Ya lo, lo haré llegar incluso si en algún medio se... Es decir, quiero decir que sepamos, porque a veces cuando se, digamos, se intenta desde algunas eh, posiciones o concepciones diametralmente la nuestra sobre el ciras sobre cuál debe ser en el futuro de lo que ya no sería el CineRex, sino sería el antiguo eh, edificio del ciras -Rex, pues eh, se apela mucho a este tipo de cosas que si son eh, connotaciones esto no, es, esto no es rentable o esta gente son nostálgicos, es decir esto sería algo muy, que habría que profundizar mucho y no es el momento, es decir, la nostalgia los sentimientos efectivamente son personales pero también los compartimos, ¿no? creo yo, que no son patrimonio exclusivo de cada individuo y aquí hay elementos que los sentimentales sin duda, algunos puede que nostálgicos pero no únicamente entonces quiero decir que esto que sepamos que esto pero pues, salvaguardar el cine es son muchos los elementos que entran en juego. Y todo, yo creo, a favor de su conservación. Luego ya veremos programas adicionales, etcétera, que ahí la puerta está abierta siempre y cuando sean proyectos eh, realistas. Es decir, que el espacio del cine res es limitado, no, no cabe todo, todo lo que se quiera meter ahí. Incluso algunas, algunas acciones que a mí me parecen interesantes, incluso por mi propia trayectoria, que son las teatrales, aún así habría que ver qué tipo de cosas con la actual estructura se podrían hacer. Porque repito, esto es un espacio limitado, pero se podrían hacer cosas. ¿eh? Primero, esto salvaguardarlo. Y tirar para adelante. Ahora vamos a ver los informes, los, la ecuación de, lo, de todos los informes que permito. Y el big is, repito como he dicho antes, la piedra angular de todo esto. Vale, ya está. Muy bien, es un lugar de convivencia, Es un lugar de convivencia. Si manera individual, esto nos une. Es un lugar de convivencia, es un lugar en el que nos identificamos todos. La emoción de la que habla Agustín es fundamental. Son emociones compartidas y eso no tiene precio. Gracias. Bueno, yo voy a repetir lo que antes hemos dicho y es que vamos a estar muy atentas y muy atentos porque, claro, no sé por qué razón ya en 2019 pasó que fue a principios de agosto cuando eh, empezaron con esto de, de cerrar el cine ahí se logró parar en un, en un primer momento, luego vino la pandemia y ahora otra vez que estamos en estas fechas difíciles pues eh, estos empresarios ¿no? solicitan eh, que se cambie, eh, que se amplíe el uso de la sala y, y desgraciadamente pues no es para que siga siendo un cine, sino que tenemos que llevar cuidado porque, porque hay intereses eh, de, de que esto sea algo comercial y ya bares, eh, salas de apuestas como se ha dicho, eh, tenemos muchísimas y lo que necesitamos es eh, movilizar eh, a, a, a, que yo creo que, que no es difícil movilizarnos y estar muy atentos. Y cuando se abra el plazo de alegaciones, eh, presentarlas. Podemos hacer un texto que compartamos o, o si alguien quiere hacerlo personal, pero sería sencillo, pero creo que cuantas más alegaciones se presentaran, eh, más se demostraría, o sea, más fuerza podríamos tener. Y ahí es importante que nos impliquemos, que impliquemos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a todo el mundo. Es importante que hagamos que esta causa se extienda y que, pues fijaros lo que consiguieron en, en el soterramiento, que empezaron allí poquísimos y al final hubo una manifestación de 50.000 personas. Pues no, sí, pues no sé, si habrá un momento que tendremos que hacer una manifestación, pues si la tenemos que hacer, la tendremos que hacer. Y venir muchas personas, porque creo que no podemos consentir que los intereses comerciales de nuevo destruyan algo que es ya un patrimonio de esta ciudad y de todos los murcianos y murcianas. Y lo, estaremos muy atentos a eso. Ahora, ¿alguien podría explicar? Porque yo no sé, yo no lo sé. Eh, eh, toda la tramitación de para que esto sea un bien de interés cultural ¿qué podemos hacer? que eso yo no lo sé, porque sé cómo se presentan unas alegaciones, pero para apoyar el expediente de incoación de que esto se convierta en un bien de interés cultural, que eso no depende del ayuntamiento, porque sabemos en principio la buena voluntad expresada por la corporación actual pero... Eh, la declaración de bien de interés cultural no, no depende del ayuntamiento entonces eh, los, vosotros habéis manifestado los compañeros que habéis estado en la reunión que han dicho que quieren que la plataforma de ciudadanos y ciudadanas que apoyamos al rex apoyemos esa declaración claro que la apoyamos y lo que queremos es cuanto más protegido esté nuestro cine mejor pero ¿qué podemos hacer? eso es lo que yo no sé dado, ¿alguien puede contestar? se ha dado un avance por parte de. Joaquín, de, coge, coge, habla. Se ha dado un avance anteriormente, hablando de, de la Cruz de Caravaca, y a través de un, un artículo que nos ha dicho que nos va a pasar esta persona, eh, Agustín. donde Agustín. Agustín nos pasará esos artículos y posiblemente nos podamos basar en esas personas que tienen ya una experiencia sobre bienes eh, culturales, porque al fin y al cabo eh, es de lo que se trata, para que eh, este edificio, eh, aun cuando no sea una sala comercial de cine, sí sea un, un lugar que se, que se considere un bien cultural y que su labor principal sea la proyección de cine. Claro. Sí, sí. Bueno, pues yo no quería decir una cosa... Sí, Carmen. Yo ah, mira, eh, va a hablar Carmen y luego lo... Le... Pero solamente quiero decir una cosa que me ha venido ahora mismo a la mente. La ciudad de Murcia se está diciendo que la queremos peatonar. sea ha todo peatonar. ¿Dónde está el espacio de cultura para ir andando? Esa es mi pregunta. Vale, muy bien, Carmen. Luis, quería hablar. Ah, bueno, perdón, un momento. En, ah. Para aclarar lo que decía Fina, el, el, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer eh, documentos que, eh, firmados por personas o por entidades que digamos por qué queremos que sea bien de interés cultural. No hace falta, da igual que la argumentación sea... Eh, ...más eh, técnica o menos técnica, eh, puede ser de todo tipo... ...o sea que tenemos que apoyar todos los sentidos... ...el que vea razones históricas, razones culturales... ...razones emocionales, razones de calidad de vida... Eh, ...todas valen, o sea, todas las organizaciones valen... ...lo que hace falta es que se presenten muchas... ...entonces nosotros y cualquier estamos asociación... ...estamos perdóname, no, ...pero no, estamos mezclando no, no. dos procedimientos diferentes... Sí, sí. sí ...hay un procedimiento que es... que eh, el, un, la empresa ha solicitado Mira, el cambio de y eso, de, ya de eso. Ya, pero, y, y eso no se ha iniciado un momento por favor entonces cuando se abran esas alegaciones esas alegaciones se tendrán que hacer a la administración local el bien de interés cultural no depende no, de la no, administración la local, la local, la local. local es la comunidad autónoma entonces se tendrán que hacer esas alegaciones a la no, comunidad no, autónoma no, no, no, no, vale, vale, pero que entendamos que son dos procedimientos Luigi, rápidamente. No, dilo, dilo. Diciendo, el expediente de declaración de bien cultural depende de la comunidad. Los sí. plazo en la comunidad autónoma de Murcia, para un expediente de declaración de bien de interés cultural, son de tres años, a diferencia de otras comunidades como la Valenciana, que son de 15 años para los muebles. Estamos hablando de tres años. Un expediente con una temporalidad larga, bastante larga, que casi siempre, pues durante los tres años tiene bastante problema de avanzar con el expediente. Incluso ha pasado con las declaraciones de bien cultural de la Fuensanta. ¿eh? Eh, tuvieron que ir la, al juzgado de paz. ¿Por qué querían hacer una urbanización Y dicho esto, efectivamente son dos cuestiones distintas. Una tiene que ver con urbanismo, por la eh, acción de la empresa, y otra tiene que ver con la comunidad autónoma. Te recuerdo que una declaración de bien de interés cultural de un inmueble la puede empezar cualquier ciudadano, tanto entidad física como jurídica. Eh, bienvenido sea la iniciativa del Ayuntamiento, eso da pie a que hay un apoyo de una institución eso para una declaración de interés cultural de un inmueble, es importante, pero eh, finalmente quien recepciona la, la solicitud, quien finalmente tiene que resolver... La solicitud de bien de interés cultural es la comunidad autónoma y que el plazo son, en el caso de la comunidad autónoma de la región de Murcia, tres años. Eso hay que tenerlo presente. En el caso concreto del CINE, ¿es el ayuntamiento el que va a hacer la propuesta de eh, declarar bien de interés cultural? El alistamiento ya pero tiene la. Ser la sí, sí, sí, sí, pero bueno. Pero, pero, ser la pero es mejor que la. Pensamos que yo creo que es mejor que A lo mí me haga. da igual, el me caso que, que... Pero que, que, años pero años. que. Pero que la inicien ya. Sí, sí. Estamos está... perdiendo el tiempo. Espera, espera. Espera, espera. Está, espera, está está espera. está ya preparada. La van a llevar a la Comisión de Gobierno y antes, durante este mes de julio, la van a presentar a la Comunidad Autónoma. Pero la ventaja es que una vez que se presente en la Comunidad Autónoma. A ver, ¿la y, ventaja? Se, y se incoe el expediente, ya no se puede hacer ninguna modificación hasta que termine. O sea que, aunque efectivamente puede durar tres años, pero desde que se inicie ya está paralizado cualquier cambio que se quiera hacer. Con lo cual, lo ah, no vale. repercute positivamente vale. en que no. Eso de alguna manera a la empresa le va a quitar también fuerza para apretar para en el precio para que mucho dinero, claro, ¿no? Claro. Entonces, lo importante es que se haga rápidamente y bien hecho. Entonces, el intento ya lo tiene preparado todo. Y nos van va, a informarnos en cuanto lo presenten, nos van a comunicar. A nosotros, nos hemos exigido. Oye, queremos que nos comuniquen inmediatamente cuando se publique lo del ayuntamiento o del urbanismo y cuando se transmite a la Administración Regional lo del la de BIN. Ambas cosas se han comprometido a comunicarnos para que nosotros podamos trabajar y emitir entonces esos documentos que avalen esas dos posiciones políticas. Muy vale. bien. Vale, comprendido. A ver, eh, de todos modos, a mí lo que me preocupa es que eh, si eso tarda tres años, que esto permanezca así como está. ¿Qué podríamos... Ya, vale. Pero, entonces, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Esperar a que se abra el plazo que podamos alegar para, la, para ese nuevo uso, que, para, que no se, para que no se apruebe el que esto pueda tener un uso comercial, digamos, ¿no? De abrir una tienda o ponernos un bar o un restaurante, que parece que es el, los intereses que hay. ¿Perdón? Ya, pero no se ha publicado todavía en el BOR. ¿Os han hablado de cuándo se va a publicar? No, ellos no lo saben porque eh, está en el COLA. O sea, está, ya, está ya enviado, pero... Eh tiene, digamos, un orden de publicaciones y entonces, no sabes, en 15 días, en 20 días... manda al Boletín Oficial de la que es de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y es la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la que manda en el Boletín. O, tú lo bueno eh, Nosotros tenemos que hacer ahora lo que vamos, hemos dicho ya varias veces, eh, creo casi todo tenemos que preparar esas... Eh, Documentos para eh, avalar, eh, o en un caso avalar el BI, en otro caso eh, decir que no, no, que no interesa esa modificación que pretende la empresa y ya está preparado y hablar con asociaciones, con personas, con todo tipo de entidades para que en vez de ser 5 sean 25. Claro. La, las entidades que lo pidan y 5.000 personas, o sea, ese pues, es el objetivo. mejor, ¿no? claro. Preparar documentos tipo y entonces pasarlo a la gente para que simplemente los firme y ponga sus datos personales y ya está. Claro. Y es fundamental estar pendiente del boletín oficial sí. para saber qué plazo de alegaciones tenemos. Sí, hay 30 días, ¿no? Sí, a raíz de que se a, publique el boletín. ¿A partir de cuándo? Pues es, sí. Hay que estar pendiente del boletín. Vamos a no, estar ya muy pendientes con la alegación. Y en el momento. Sí. Venga, Josefina, dinos cosas. Ah, bueno, a mí lo que me gustaría es. Preguntar y proponer, dado cómo funcionamos siempre, si, la, si las alegaciones las hacemos de manera individual, igual se puede dispersar. Entonces, hacer, por ejemplo, un documento de alegaciones claro. conjunto y luego para que la gente firme y se vaya suscribiendo a esas alegaciones y tenerlas preparadas. Pienso que igual, si se puede hacer así, será más eficiente. Me, me han explicado que no que cuantas más alegaciones se presenten, aunque sea el mismo, el mismo texto, cuantas más personas eh, lo presenten con su DNI y, y tal, mejor. Eso es eh, tiene más, más fuerza que hacer un documento firmado por 200. No, sino que 200 tenemos que hacer alegaciones. Y como mínimo, tenemos, si conseguimos casi 3.500 firmas, deberíamos conseguir por lo menos 1500 alegaciones. Entonces sería bueno preparar Gracias, un... Luigi Seguimos en contacto. Entonces igual sería bueno preparar un documento sí. tipo para que pues todo el... para repartirlo el y que todo el mundo eh, lo presentara. Exactamente, cambiar el nombre y el DNI y hacerlo. Y ya está. ¿Y un y el documento tipo. Y sí, sí, pues y y igual, y igual o no igual, pero, familiar, pero similar. Que amigos, sí, amigos, que ha hecho muy bien, que y también, también no del de lugar de que lo, lo voy a desarrollar. Ah, vale, muy, que lo muy bien. Vale, y también quería preguntar... A ver, Joaquín, dínolo. A ver, Joaquín no lo va a explicar Sí, solamente una última cosa. Cuando saqué, cuando comuniqué la concentración de hoy, pues por si acaso... Eh, también lo pedí, para lo comuniqué para el jueves que viene lo digo porque si hace falta, ahí está la probabilidad ah, vale, que, que está que comunicado para reunirnos, para concentrarnos también el jueves que viene y si no, pues entonces decir que no para sí, comunicarlo no, también no, yo el jueves que viene lo tengo en chino por no decir que ya directamente que no puedo venir, pero bueno, eso no, no quita que si hay cosas que son a distancia envío lo que sea ¿eh? a bueno. ver, yo sigo pensando que tenemos que estar eh, muy atentos y atentas movernos mucho por las redes creo que eso es importante y sobre todo lo que dice Joaquín, en cuanto esté abierto el plazo eh, ver de qué manera eh, nos iba a explicar ¿no? que, que es mejor que las alegaciones se hagan de manera individual, ¿verdad? Sí, yo creo que son Sí, ¿Hacemos son, el mismo texto? Son dos procedimientos distintos pero eh, tiene mayor valor jurídico el que sea no un texto firmado por muchas personas sino que sean alegaciones individuales. Eh, puede, eh, puede ser el mismo texto o no hay por qué dejar libertad siempre que no se hagan contradicciones. Pero yo pienso que eh, de, debéis asesoraros con personas que entiendan de este tema eh, yo personalmente entiendo que el paso que habéis dado y si implicáis al ayuntamiento eh, es una buena iniciativa. Eh, también lo podría hacer la plataforma, aunque la plataforma no tiene, no entidad, tenemos entidad, no, no jurídica. tiene entidad jurídica, pasa igual que a la plataforma por su Pero si el ayuntamiento de Murcia en este momento ha tomado interés por el tema, Pienso que no hay por qué desconfiar y eh, luego las iniciativas, las alegaciones, sí. yo entiendo que deben ser individuales. Sí, yo también. Eh, hay que acudir, ya lo has dicho tú muy bien, a, a esa reseña que tenéis, a los datos que tenéis de tres mil y pico personas que firmaron claro. y no hay por qué pensar, firmas, ¿eh? no hay por qué pensar que no van a firmar las tres pero bueno eh, ya viene la, la rebaja se tiene que venir pero debe ser el mayor número posible y no tienen por qué limitarse a esas primeras que firmaron claro. porque el interés por el cine debe haber crecido también <coughs> Y no es una cosa ni de barrio ni de ciudad, sino que tiene que tener un interés que supere a la propia ciudad y que incluso sea de la región. Claro, claro. E incluso También... de la región, incluso podríamos eh, intentar que se nos apoyara desde otras ciudades, ¿no? que a lo mejor han pasado por la experiencia de tener que defender un cine. Estoy segura que habrá más y... experiencias en el país. Eh, me dieron el otro día. Bueno, termina y voy a decir una idea yo, que me dieron, Yo he estado. Otro día. Por razones familiares he estado hace unas semanas en Santander, donde tengo hija, yerno y nieto. Eh, y he estado en un cine, fui precisamente a ver una película de, de ensayo, de estas... Eh, que no es, no sé... ¿Arte de ensayo? ¿De arte de ensayo? Que, que no son comerciales, digamos. Pues sí, sí. Este, Alcarrás, precisamente no, fue sí, la película sí. esta. Ah, sí, la vimos eh, en la Filmoteca Y vos. entonces... Eh, Allí hay, hay dos cines en Santander, que es una ciudad mucho más pequeña que Murcia, hay dos cines en Santander y uno de ellos es de propiedad municipal. Bueno, pues, antes se ha hablado de que si las finanzas del ayuntamiento están quebradas o, o están, son fuertes o están flojas, pero mm, tampoco hay que descartar si sí, eh, la posibilidad de que pudiera mm, haber un acuerdo de, de corporación y que se entre en la, en la consideración de una compra. Eh, salvando siempre también, eh, yo quiero ser un poco abogado del diablo, que no lo haga incompatible con eh, lo que tenemos en, en, ¿En la Filmoteca. La filmoteca. No, claro, yo creo Cuando que hablamos, sea... cuando hablamos de que el cine red pues se hagan proyecciones, cineforum, etcétera. Alguien nos puede decir, pero para eso está la, la filmoteca. Entonces, de, tenemos que eh, tener una, una actitud um, amplia, asesorarnos bien. Sí. El, sí. Tema, el tema de la declaración de... ¿De bien de interés de bien inter... Eso es regional, eso. está claro. Eh, el, el gobierno que tenemos, o sea, es el gobierno que tenemos. Y, y no creo que si hay una iniciativa por parte del, ayun, de, de, del ayuntamiento de la capital pues eh, haya problemas por la administración regional eh, en principio eh, y desde luego mm, creo que eh, tiene mayor peso mayor peso sociológico, político eh, de todo, es que la iniciativa eh, la, la, la tome el ayuntamiento yo no creo que sea una ingenuidad por mi parte pero pienso que no hay por qué descartarlo pues no, si, claro. si es que hubieran problemas y se viera que, que se pierde el tiempo que, que, no, que se hacen falsas promesas pues entonces Así siempre es estaremos bien. a tiempo de decir ustedes nos han fallado y tenemos nosotros que tomar la iniciativa claro. pero principio... hay que dejar un margen ¿no? Pero, pero estar ahí también atentos y atentas para que tampoco se duerman en los laureles como lo decía antes Fina sobre los mira, para no irse si muy lejos en Alicante hay un caso parecido no sé por pues hace ya tres años yo tengo un amigo mío... ...que es, es crítico cinematográfico... Pues, ...alicantino que ha trabajado en, mucho, en muchísimos medios... ...ahora no, no recuerdo últimamente dónde estaba... ...ha trabajado en el país, ha sido... ...por cierto, muchos años nos encontrábamos en Santander... ...que yo sí ha sido visitador de la... ...de la Menéndez Pelayo... ...estos últimos años no he ido por la pandemia... ...este año no sé... ...y ahí nos veíamos a veces... Mm, ...él vive aquí en Alicante... ...y estuvimos hablando a lo del Cine red ...porque yo quería invitarlo a que viniera y al final, yo, como tantas cosas que frustró la pandemia, como fue la de la reunión aquella con Pepe Molina, que pena que primero que pena que falleciera ese hombre y, y qué pena que se frustrara porque Pepe Molina que yo no lo conocía de nada estaba muy a, muy en consonancia con nosotros, incluso se habló de hacer cosas pero bueno, lo que iba, y ahí en Alicante hay un cine no es tan antiguo como este yo he visto fotos y estaría más yo creo, bueno, me puedo equivocar me parece que estaría más, por, por el aspecto que tiene a lo mejor, más en la época del Coliseo, perdón, del COI. Bueno, en cualquier caso es un final importante y también estaban allí de líos. Y yo creo que estaban casi peor que nosotros, me dijo la bici, Dice, aquí en Murcia por lo menos está inmovilizado, dice, allí yo me las veo y me las deseo para que para juntar a no sé cuántas personas, me dijo. No he vuelto a tener contacto con él, con Antonio. Y no sé, pues le puedo mandar un correo a ver cómo va cómo aquello. Y en Alicante, la conocí bien, hay otros cines que te, al final, pero no los cines que estaban funcionando, yo creo que eran los últimos, eran bastante feos, esa es la realidad, unos que había por la parte vieja. Pero este era un cine bien. guapo, este era un cine de estos bonitos, bien, bien, bien hecho, este es bien armado. Un cine precioso. Claro, pero, que que, pero estaban como aquí. Ya. Peor, casi según me dijo el a ver, La idea de repetir los jueves me parece también acertada. Sí, sí pero sobre ese tema. Eh, eh, aunque sea, aunque sea, bueno. Yo quería proponer que eh, fuera el, dentro de 10 este días, el día 21. Porque así nos da tiempo a preparar eh, vale. documentos documento de alegación, lo sí, podemos repartir. Vale, sí, bueno, eh, no, buscar, no nos cansamos mucho. Y entonces empieza una sesión la otra. Y ya tenemos claro si ha salido ya o no ha salido el publicado... Entonces sería el... para jueves sí, yo yo el jueves 21. Sí, 21, 21? 21. Vale, pues. yo creo que ¿El 21? ¿El Vamos a convocar para el jueves 21 y a lo mejor ya está abierto el plazo de alegaciones y traemos el texto que del manifiesto podemos sacar el, el texto. Del manifiesto podemos sacar el, el texto fundamental y ya ahí vamos a tener que movilizarnos muchísimo para que nuestros vecinos, lo que he dicho antes, imaginaros una unidad familiar de cuatro personas, pues cuatro alegaciones. Eh, un edificio de 20 vecinos, pues 20 alegaciones. O sea que ahí va a ser muy importante que pongamos, hagamos un esfuerzo, pero conseguir las cosas, no nos engañemos. Eh, al final es eh, gracias al esfuerzo de, de, de, de nosotros, de las personas de a pie, de los que queremos que, que, que el cine, este cine siga siendo un cine y que no pongan sus garras aquí los que siempre quieren mmm, no sé, el comercio ¿no? y ya está. Nos interesa la cultura, nos interesa disfrutar de un buen cine, es un cine maravilloso y no vamos a permitir que se pierda como cine. No lo no, vamos a permitir. Y mira, el otro día me dieron una idea muy buena, que era intentar que la causa, como decía Joaquín, no solo se haga regional, sino que intentemos que en medios nacionales escribir cartas al director. Me lo dijo un periodista. Que una cosa también que podemos hacer de apoyo, que sería muy interesante, sería escribir cartas al director a, a distintos medios, ¿no? al país, a no sé, a, a distintos medios... Y, y, y hablar de nuestra causa, hablar de por qué queremos que esto siga siendo cine y que se conozca a nivel estatal, me refiero. O sea, que, que salgamos en los medios, no solo en las redes, sino que consigamos salir en los medios, en los periódicos, a nivel nacional. Eso sería interesante. Yo, yo por mi parte, me comprometo a, a escribir una carta al director. Angelita tiene una escrita. Ah, ¿la ha repartido, Angelita? ¿La repartido? No, no, ¿Qué no. No, no, no, no, no. Ay, Angelita, que no, no, no, no, no, qué Entonces creo que también sería una buena escribir bueno, cartas al director. Y entonces nos vamos a ver el día 21 y no vamos a parar de, de, de llamar y de apelar a, a nuestros amigos, amigas, ciudadanos, ciudadanas, para que seamos muchos más el día 21. Gracias. El artículo ya está, lo tengo prácticamente preparado. Ah, vale. Una cosa. Pasa la opinión, que lo publique. ¿Sí? Ah, vale. Espérate un momento. Que incorporan cosas de ese artículo que yo lo pongo a disposición naturalmente íntegro del grupo y tal, pero... ¿San blog por...? supuesto, Diego? Sí. manifiesto? Por supuesto. El manifiesto se... Me dicen si se puede compartir por la red. Claro que se va a compartir. Se va a compartir en la página web que tenemos, ¿no? Pero a lo mejor... Bueno. Es que la, eh, la, ¿Cómo aparece la página web? Explícalo. No, a ver. Para que… Lo, ¿Lo vamos a poner? Es, sí, sí. El que hemos leído se va a poner… Es, es para todos y todas, claro. A ver, en, a ver, en, este, en este momento, y ya de hace ya un tiempo, incluso durante el confinamiento, se puede acceder a la página cinerexvivo.es. Y esa es la página oficial donde cuando haya que realizar cualquier tipo de comunicado, tener alguna referencia, noticias, si hay algún bulo por ahí suelto, ahí se caza y, y se pone los datos correctos. Cinerrexvivo.es. Esa. Esa página. Y dicen, bueno parece que es fantástica. Vale. Una cosa, que hace unos días de un periódico nos dijeron que, que esto del cine era nostalgia. Así. En un periódico manda huevos en un periódico. Digo yo que si me lo dicen desde Instagram, pues yo qué sé, o en TikTok aún. Pero vamos, que desde un papel me diga que el cine es nostalgia, como criticándolo, ¿y el papel qué es? Bueno, eh, dicho eso, una cosa. Yo, si tuviera sobrinos, nietos, eh, yo qué sé, yo no daría una magdalena sin tener algo ahí del de, de, de cine Rex. No le haría una tortilla de patatas si no tuviera algo del cine Rex. Yo qué sé. Algo que, algo que le motive a diga, hostia, lo que ha hecho mi abuela, foto y lo, y lo publica por ahí. ¿Me explico? Hay que tirar de creatividad, ¿sabes? Pero vamos, no daría nada gratis en ese sentido, ¿sabes? Yo que sé lo que podría hacer. A lo mejor, yo, es que no lo sé, pero la creatividad la tenéis vosotras y vosotros seguro, seguro. Entonces, de esa manera no hay que decirle al nieto o a la nieta, publica esto en no sé qué. No, no, simplemente de la sorpresa que se lleva... O sea, esto lo tengo que publicar, joder con mi abuela, joder con mi abuelo, piticlín. Y eso sí que llega a la gente. Y eso sí que no es nostalgia. Y eso es decirle a la gente joven que, además, mucha gente joven valora cómo sus streamers, sus, digamos, sus ídolos que hacen directos en Internet, que están en YouTube, valoran la calidad de sonido, va, valoran eh, la calidad, en general, audiovisual, esa gente joven sí que es capaz de valorar, aunque no lo hayan visto, la calidad acústica que tiene este cine. Son capaces, son capaces de valorar que hay un cine que no está en la quinta puñeta, que está en una, en, en una zona histórica, con una universidad al lado, con las con, las, con los pubs al lado, eh, en el centro de la ciudad, a pie de calle… Son gente que, además, está mucho más concienciada que, que, que nosotros, con la accesibilidad. No dicen personas discapacitadas o tal, ¿no? Dicen, dicen otros términos que nosotros igual no tenemos ni puñetera idea de lo que se refiere. Pero son términos mucho más concienciados. Entonces, hay que llegar a esta gente y conviven con vosotras y con vosotros. Entonces, yo no ya digo, yo no lo sé. Si tenéis mucho arte, pues una magdalena, una escultura, ¿sabes? Mira, aquí tenéis una fotografía del cine. Yo qué sé, pero lo que se os ocurra, ¿vale? Pero hay que llegar a esa gente. Quiero… Que un día entre en TikTok o en Instagram y diga, hostia, ¿qué hace esta persona de, de 16 años o 18 años publicando algo de cine red ¿De dónde habrá venido eso? Y luego venir aquí un jueves o un miércoles y que, y que me digáis, mira, pues eso es cosa mía. ¿eh? Ahí es donde hay que hacer presión. ¿Sí? ¿Votado? Sí. ¡Sí! hecho Lo hacemos. Perfecto. Bueno, pues creo que ya vamos a y más que... Pero que, pero que y si no, el día, el día 21, que es jueves, a las ocho y media, volveremos a convocar aquí. Y, eh, y si está ya abierto el plazo de alegaciones, pues incidiremos para ver si conseguimos, yo qué sé, no sé, cuántas queremos conseguir. <risa> No época, no, mala, mala, mala. Sí, es mala, pero es que siempre lo hacen en verano, parece que nos quieran coger despistados. Ay, ay, ay, siempre mala. lo hacen en verano. Pero, pero esta, esta no vez lo hemos pillado, ¿os acordáis del no a la guerra? Sí. ¿Os acordáis cómo se inició que empezamos a ponernos unas pegatinas que fuimos haciendo conforme íbamos viéndonos unos, unos a otros? Y las íbamos nosotros fabricando, el sal, esto, el salvar el cine rex pegatina desde ya y sin quitárnosla en ninguna camiseta, en ningún vestido, las pegatinas esta, lo hacemos en pequeñito ¿eh? y nos la colocamos y la vamos dando y podemos hacer también chapas, todo lo que, lo sea, que sea visible, visibilidad total, aquí en el corazón, el corazón, no sé si claro, bien. claro, y ya está. damos la chapa con Una corazón, con corazón. hay que dar la, la, la, la chapa yo tengo pinceles, me comprometo a hacer 20. Me comprometo a hacer 20 gorras para que se libren del calor. Con el cine re. Vamos. El día 21 aquí a las 8 y media. Vale pues, el día el día 21, el, día, el jueves 21 de nuevo aquí salvo otra orden, eh, salvo novedades, y en internet, ya sabemos, cinerexvivo.es, que ahí vamos a publicar la carta de Angelita. ¿Eh? Claro, que si, vamos a ver, que eh, aquí este movimiento tiene su propio medio, y tiene gente que escribe muy bien. ¿eh? Claro que sí, sí, que es una carta que está teniendo éxito por los WhatsApp, se está, se está moviendo sola, tiene patas esa carta. Así que vamos a ponerla en Cine Red Vivo. Muchas gracias. Bien, pues hasta aquí, nos despedimos. Cine Red Vivo, es de Murcia. que decir, Océan. la gente, somos los medios.